Juegos de Roblox para que jueguen con sus bestias Y luego se agarren como sacos de box Carita malévola ah, what the fuck? Ah, eh, eh. Número 1 La cantina En este top no podía faltar Uno de perreo intenso de esos que te hacen limpiar El piso hasta llegar a China Pensé que yo te había olvidado. Pusieron la canción Tú y tu bestia podrán perrear hasta que se les caigan las nalgas y también cagarse a piñas en pleno baile super sí. Número 2. Este de aquí para enfrentar tus miedos y surrarte encima XDD. Pueden entrar a varios miedos como el miedo a las arañas. En este miedo puedes usar a tu bestia y hacer que la zorra del maíz se la trague con amor. ¡Qué chucha me mira conchetumare! ¡Cabro, cabro, conchetumare! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Número 3. Bombardear las torres. <risa> en este juego tendrás que tumbarle la torre al caraano de tu bestia y hacer que suplique su persi. ¡Enseguida lindura! ¡Escúchame! Pensé. Tú me traicionaste. Si de algo sirvió esta experiencia fue para unirnos más como familia, Salimos más fuertes. Sabemos que juntos podemos cosas increíbles.